Eh, es la temporada del escamol aquí de Santiago de Anaya, entonces pues estamos en el segundo festival del escamol y el segundo aniversario de la cocina tradicional ñañú, Porfirio Rodríguez Cadena, que es este 18 y 19 de marzo. Eh, estos dos días va a ser un evento cultural también para que la gente pues pueda disfrutar de la gastronomía, pueda disfrutar de la música, pueda disfrutar un poquito de la historia del maguey, de los escamoles, de pues de todos los insectos que se dan aquí en la región, y, este, y bueno, para nosotros va a ser un gran honor poder recibirlos el 18 y 19 de marzo. Muchas gracias, igual nos va a hacer la invitación. cocina para comida, gasto en una comida, gasto en una mesa, gasto de, no, de un lugar en un campo, en un, un Santiago de Anaya, de no dejamos de por ahí visitar. Muchas gracias. Y también ten, tenemos este, la participación de Mariela, es la hija de la señora Porfiri. Eh, pues muchas gracias por acompañarnos en este momento. Eh, y por abrirnos las puertas para hacer la invitación extensa a todas las personas a que nos visiten este 18 y 19 de marzo. A partir de las 10 de la mañana tenemos eh, pues ya organizando un evento cultural en los dos días. Va a haber talleres, va a haber concursos, va a haber este, pues algunas pláticas, va a haber música en vivo, va a haber danza, eh, folclor. Y bueno, vamos a tener igual venta de artesanía, gastronomía, varios productores artesanales eh, de diferentes partes de la región que vienen a ofrecer su producto, todo lo que ellos elaboran y pues bueno, esperamos que nos visiten, que estén con nosotros y que puedan disfrutar de un momento pues muy agradable con toda la familia. Este es un evento 100% familiar, estamos eh, organizando todo lo que eh, está pues conforme igual a nuestras posibilidades a nuestro alcance y que con mucha emoción estamos eh, pues compartiéndolo con todos ustedes para que igual pues más personas conozcan conozcan nuestra cultura nuestra tradición todo lo que tenemos en Santiago de Anaya eh, Santiago de Anaya pues a lo mejor pareciera que no tiene mucho que ofrecer todos los días del año verdad pero si vienen la cocina tradicional miayú ¿no? Van a encontrar siempre los 365 días del año, algo que comer, algo que les podamos ofrecer. También manejamos eh, pedidos, manejamos reservaciones para todo tipo de eventos. Y pues bueno, esperamos que nos visiten el día que ustedes gusten y puedan disfrutar con nosotros pues un momento muy ameno. Eh, para el evento del 18 y 19 vamos a tener estacionamiento eh, eh, completamente gratis. Entonces, para que igual se animen a visitarnos y puedan compartir con nosotros. Okay.